Bienvenidos a este tercer video en el que estaremos dando la introducción a la plataforma de OpenStreetMap, así como registrarnos y dar nuestros primeros pasos en la plataforma. Para ello vamos a ubicarnos en, en cualquier buscador. Es necesario eh, tener acceso a Internet, pues la plataforma está en la web, así que será necesario que estemos conectados a, a Internet. Eh, no está de más mencionarlo, pero eh, es un requisito. Entonces, vamos a escribir OpenStreetMap y vamos a acceder. Nos vamos a encontrar con la primera opción que es OpenStreetMap.org. Vamos a darle clic y nos va a llevar a la interfaz de OpenStreetMaps cual estamos viendo aquí un panel cartográfico en esta parte del cartográfico vamos a poder navegar en el mapa tenemos un menú un menú eh, un buscador para ver el lugar a donde deseemos ir o algún lugar donde donde quisiéramos llegar eh, puede, se puede escribir aquí de igual modo tenemos en la parte Derecha una barra de herramientas eh, que es acercar, alejar, eh, mostrar nuestra ubicación, eh, una, un botón de capas donde tenemos la estándar, tenemos una de ciclistas, tenemos una de transporte y algunas otras que tienen que ver con temas humanitarios. Entonces vamos a cerrarla. Aquí está la leyenda del mapa. Que es toda la información que está sobre nuestro panel cartográfico. Y podemos revisar. Un botón de compartir. Donde nosotros podemos compartir información. Un botón de añadir una nota. Esto es cuando alguien no es experto. Y se da cuenta de algún error en el mapa. Puede añadir una nota. Este es por ejemplo un ejemplo. ¿no? Que aquí la calle estuviese mal. Nosotros podemos aquí poner una nota para que algún mapeador eh, con un poco de más nivel o que esté editando, pues pueda solucionar el, el problema. Vamos a apagar nuestra capa de, de notas y poder eh, verla. A partir de aquí, nosotros vamos a, a poder ingresar eh, registrándonos. Eh, vamos a, a registrarnos. Es para el registro. Se encuentra en la parte superior derecha. O en su defecto el botón que dice comenzar a cartografiar. Cualquiera de los dos nos va a llevar al mismo lugar. En, aquí está el apartado de registrarse. Y dice. A diferencia de otros mapas. OpenStreetMap está completamente creado por gente como usted. Y cualquiera puede corregirlo, actualizarlo, descargarlo y usarlo. Regístrese para comenzar a colaborar. Le enviaremos un correo electrónico para confirmar su cuenta. Entonces es muy sencillo realmente. Ingresamos nuestro correo, lo confirmamos, nos damos un alias. Este alias es con el que nosotros nos queremos identificar dentro de la plataforma. No necesariamente nuestro nombre, aunque si ponemos nuestro nombre no, no hay problema una contraseña y confirmarla. Para darle paso a este, a este apartado, los invito a que puedan registrarse en OpenStreetMap y unirse a la comunidad. Y después de aquí, yo, como ya tengo cuenta, me iré a la parte de iniciar sesión. Voy a iniciar sesión. Para ello voy a poner mi alias. Y mi contraseña. Voy a dar iniciar sesión. Y me llevará nuevamente al mapa. Ya en un modo de inicio de sesión. Aquí quiero este, hacer un, una pausa. En el que todavía no estoy en modo editor. Editar es ya ingresar a la cartografía. Y poderla modificar. Ahorita simplemente estoy iniciando sesión. Y esto lo podemos ver. Del lado superior derecho donde ya aparece mi alias y aparece eh, algún otro menú, ¿no? Como es mi tablero, mis mensajes, mi perfil, mi configuración y mis preferencias. Entonces aquí ya está también el acerca de, la ayuda, eh, algunas comunidades y los derechos de autor. Del lado izquierdo tenemos editar, tenemos el historial y tenemos explorar. Entonces, así es como nosotros vamos a, a comenzar. Antes de, de empezar, hay algunos tips que quisiera dar. Y es que nosotros cuando le damos ya en el botón de editar, necesariamente eh, tenemos que estar a un zoom. Eh, nos damos cuenta que la pantalla, más bien que el panel cartográfico, cambia de color, cambia a la fotografía satelital. Y está en modo negro las calles o están oscuras. Esto es porque no nos permite eh, editar grandes este, extensiones. Tenemos que acercarnos para poder eh, editar eh, cartografía. Entonces vamos a darle un poquito de zoom. Vamos a darle otro zoom. Eh, más o menos a la escala que te deja ya editar es 1 a 5,000. Eh, pudiese ser. 1... Eh, uno sí, uno a cinco mil. y a partir de ahí, eh, ya eh, si nos damos cuenta, la información empieza a tener su su color, y empiezan a verse nodos y, y polígonos, líneas, ¿no? puntos, líneas y polígonos, que es el modelo que maneja OpenStreetMaps. Eh, a partir de aquí antes de empezar a editar, eh, algunos de los tips que, que se puede hacer, dependiendo de la zona, es poder visualizar las fotografías satelitales que existen. Entonces, eh, aquí se va a poder ver un poquito mejor. Nosotros nos vamos a ir a la parte de las herramientas, en la configuración de fondos, y tenemos una serie de fotografías satelitales, las cuales son donadas por las empresas. Tenemos eh, Bing Maps, por ejemplo. Vamos a darle clic. Esta es la fotografía de Bing Maps. Eh, tenemos eh, imágenes de Mapbox. Tenemos la imagen de Maxa Premium, que antes era Digital Globe, y que también dona sus fotografías de sus satélites para que se pueda eh, contribuir a OpenStreetMap. Hay, este, hay algunos otros mapas que se pueden agregar como, como el Stamen, el Open Topo, que se puede eh, también revisar información. Y con ella, por ejemplo, podemos aquí revisar la, la elevación, ya dependiendo del fin que nosotros este, deseemos. Yo voy a dejar la, la fotografía satelital de Maxar. ...para poder eh, configurarla. Si nosotros eh, deslizamos más abajo... ...vamos a ver un menú donde nosotros podemos jugar... ...con la resolución de la fotografía. Esto es importante... ...pues cuando nosotros empezamos a editar cartografía... Eh, ...dependiendo del fenómeno a dibujar... ...esto puede ser de gran ayuda. Entonces podemos jugar con los contrastes de la fotografía... ...para que dependiendo de nuestra zona... Eh, nos dé alguna resolución que, que nosotros deseamos entonces esto por lo regular yo lo recomiendo, si es que la fotografía de, del lugar donde están eh, no, no está muy visible o se le puede dar alguna mejora, se puede jugar aquí con el brillo con el contraste, con la saturación y con la nitidez eh, cabe mencionar que no es que exista cuál es la mejor fotografía. Esto va a depender de los fines que cada, que cada mapeador persiga. A veces la de Big Maps está más actualizada. Aunque Maxar tiene mejor resolución. Y Mapbox tiene un poquito de mejor nitidez. Entonces dependiendo de lo que estemos mapeando será la fotografía que nosotros eh, vamos a elegir. Esta es la, la parte de la exploración de OpenStreetMaps. En el siguiente video ya estaremos editando o empezar a cómo editar cartografía. Y muchas gracias por su atención y ¡Happy Mapping!